Eh, continuamos entonces con la parte de la preparación del, del residuo, perdón, del, del receptor. Ya hemos, de alguna manera, construido los, nuestros ligandos. Ya hemos construido una librería de ligandos. Eh, vamos a trabajar con esta estructura, la 5R80, eh, que es una estructura de la proteasa del SARS-CoV y está en complejo, o sea, está acomplejada con un inhibidor, el Z1.8.1.7.0 eh, aquí está la estructura del inhibidor RZG entonces vamos a descargar este archivo eh, descargar archivo y voy a descargar el, esta proteína en formato pdb Está descargada en mi descarga. Voy a, a usar el programa Quimera. Nuevamente. Eh, esto, esto simplemente para ver, o para verificar eh, las coordenadas y número de pasos que yo debo especificarle al programa eh, eh, Autodidactus. Este paso no es muy, o sea, no es que sea difícil, pero tampoco es que sea muy sencillo. Lo que nosotros de, deberíamos, o voy a buscar ahora con chimera, es la construcción de una rejilla, una caja, un cubo, que comprima o que, que involucre a todos los residuos presentes en el sitio, en este caso sitio activo o sitio de inhibición. Cómo identifico esto? Eh, primero que todo voy a, a saber, voy a necesito entender, en esta proteína con qué aminoácidos, con qué residuos de aminoácidos ese inhibidor está interactuando para eso. Voy a usar el servidor de, de Protein Plus de la Universidad de Hamburgo. En el servidor Protein Plus, eh, entre otras cosas tiene bastantes utilidades, yo aquí donde dice el código pdb, le voy a escribir el código pdb que, que viene de acá, que es la proteína 5R80 aquí pego el código pdb de la 5R80 y voy simplemente aquí donde dice CO y el cepidor carga la proteína, la captura del pdb y me, de una vez me dice quiénes son los ligandos si sí, quiero saber este ligando que está acá, con qué residuos del aminoácido de la proteína está interactuando, puedo construir un diagrama de interacción que se construye con esta utilidad que se llama PoseView. Al eléctrica clic allí a PoseView y arrancar ese bloque de PoseView, simplemente al darle clic al ligando, acá, esta estructura donde es el ligando, ya allí, se cambia automáticamente en la parte de derecha donde ese ligando y le voy a decir Calculate, espero un momento, y ahí termino el cálculo, y me muestra la interacción de ese ligando con residuos del aminoácido de la proteína, residuos de aminoácido de, de la proteína, tenemos que, hay un tipo de interacción eh, hidrofóbica, o de algún tipo entre la vitamina 189 y esta región del el inhibidor y también un puente de hidrógeno del aminoácido blue 166 con este hidrógeno de este grupo de donador de hidrógeno entonces son estos aminoácidos los que están involucrados pero yo acá en la página de posible puedo crear un bolsillo con respecto a ese y darle create pocket eh, Pero el pocket, ahí se muestra más o menos cuáles son los aminoácidos que están cerca, están ligando. Eh, al darle editar, aparece una lista de todos los aminoácidos que, que hacen parte de ese pocket, de ese sitio de inhibición. Y 41, si 44. Es decir, todos estos aminoácidos hacen parte de, del sitio, del bolsillo. Entonces lo que voy a hacer con Chimera es voy a construir este bolsillo para observar eh, el sitio de Inhibition. y luego voy a construir una caja alrededor de este bolsillo y esa va a ser la caja que voy a usar más después del programa de AutoTools para la, los parámetros de búsqueda. Entonces aquí está la lista. Son los eso que está acá. Voy a ir nuevamente a Quimera. teniendo en cuenta que ahí tengo la lista. Yo voy a decirle archivo abrir, para open, y busco nuevamente en las descargas. La proteína que cabe de que es la 5. La 5, bueno aquí está, voy a cambiar el tipo de tipo archivo. entonces un pnb, un batón que se descargó la proteína. puede ver esta proteína es la 5R80, está ubicada la 5R80, le voy a decir open ahí está, ahí la 5R80 si ustedes no quieren descargar la proteína simplemente pueden obtenerla directamente del servidor voy a cerrar esta sesión, close session y simplemente le van a decir aquí donde dice file eh, fetch by id y en este menú de desplegar le van a decir que el código PDB es 5R80. Le van a dar Fetch y el, la captura de la de internet. Entonces esta es la proteína 5R80. Y nos damos cuenta ahí que tiene moléculas de agua, etc. Eh, este otro residuo, o perdón, residuo no estándar que aparece, es un sorbente acrótico el dimetilsilano, si ustedes usted ven acá. Si yo quiero eliminarlos porque me molestan de alguna manera a la vista, simplemente a a seleccionar residuos, aquí están todos los residuos dimetilsilano, y aparecen seleccionados, se cambian al color verde por fuera, están todos los dimetricilanos. y voy a decirle entonces a las acciones que estos átomos que están seleccionados los elimine, atom bonds delete se van. Se desaparecieron. También hay moléculas de agua. Y bueno, si visualmente me molestan, también puedo seleccionarlas como residuos. Es residuo H, -O -H y Cambian a toda la bolita roja que ven ahí. Cambian a molécula a rojo resaltado de verde. Y donde dice acciones, atom listo Listo. Entonces ahora solamente tengo mi residuo. Que no estándar, este que aparece ahí, este que está acá, el RZG, y tengo otros residuos de aminoácidos que están por ahí. Como les dije, yo quería construir o quiero construir un bolsillo, y ese bolsillo ya el programa ha claro, la página de posibles cuáles son los aminoácidos que potencialmente están cerca y pueden funcionar como bolsillo o sitio activo de inicio. Entonces simplemente voy a tomar en cuenta estos números que están acá. Y voy a seleccionarlos allá en Quimera. Para construir así mi eh, Puedo seleccionarlos manualmente. Pero aquí hay una, una opción que dice favoritos. Eh, command line. Y voy a simplemente decirle a select. Dos puntos. Espacio. Y tengo que escribir los números de los árboles. De los residuos que yo quiero. Entonces, en la página de Postgres comienzo con 41, 44, 49. Entonces, esos números tengo que copiarlos secuencialmente acá. 41, 44, 49, 50, 52, 54. 50, 52, 54. Formos, del 164 al 169. 106, 64, rayita, hasta, 169, coma, luego del 181, 81 coma, del 186 al 192, 186, de manera secuencial, 192. Listo, a darle enter en este, en este comando, No, no, de hecho no lo sabemos, eh, simplemente el programa por algoritmos me dice que por, por cercanía, esos son. Esto simplemente lo estoy haciendo para construir el cubo después, para construir la, la caja. Al darle select aquí, van a aparecer seleccionados todos esos residuos de y ustedes se dan cuenta, están generalmente los puedo ver ahí alrededor de mi, eh, mi inhibidor. Lo que yo quiero es construir o ver... Eh, construir una caja alrededor de esto para, hacer, para construir la caja de manera mucho más fácil lo que voy a hacer es transformar esta vista de esos aminoácidos seleccionados a superficie me voy donde dice Select donde dice, perdón, donde dice Actions eh, Surface Show y van a darse cuenta que eso, esos aminoácidos pues, cambian a un módulo de superficie entonces Evidentemente esto, a menos que esta parte que está por acá afuera, no, no tiene contacto alguno. No sé si se a verlo está, está por fuera. Y aquí vemos básicamente lo que se ha formado, pues, que podemos considerar como, una, como un poker, pues, como un bolsillo, que en un sitio superficial de la proteína donde el ligando puede caber. Puede entrar ahí de manera fácil. Eh, bueno, esto, esta información no es muy relevante, si sí. yo quiero tener más información sobre lo que estoy observando, necesito colorear esta superficie de manera resolviendo constantes electrostáticas para ver cuál sitio, cuál parte de esa superficie está cargada. Yo simplemente aquí nos vamos a utilizar herramientas, tools, y file binding analysis, Y nos vamos a la superficie de la que coloree la superficie usando o resolviendo la ecuación de Coulomb. Eh, la, pues la que está arriba, que es eh, superficie electrostática, tengo que calcular el potencial electrostático. Esto es de unos valores de potencial electrostático. Pero aquí, simplemente resolviendo de manera rápida, eh, por aproximación de Coulomb, puedo eh, posar de alguna manera... La carga. Entonces aquí le pregunta cómo o qué colores quiero yo que colore la superficie. O Entonces sea, aparece si está cargado o no, rojos si es rojo, si, está, si es neutro. Ahí es blanco, pero este blanco para que se vea mucho mejor. Vamos a cambiarlo a. A ver. Entonces tengo. Bueno, sí, ahí también, eh, si hay también, Fernel, si quieres resolver el ecuación de Poisson uh, con APBS, también te lo permite, pero necesita un cálculo mucho más eh, sofisticado, mucho más robusto que el que actualmente voy a hacer, que es simplemente una superficie de Coulomb. Entonces, simplemente aquí tengo que de tiene es rojo, eh, bueno, negativo, rojo, neutro, verde y positivo, algún tipo de carga positiva. Eh, azul, entonces yo le voy a decir aquí ok, vamos a ver que la superficie empieza a colorearse usando, el, resolviendo la ecuación de, la ecuación de Coulomb, entonces ahí noto, o pues tengo, puedo observar una región del, del bolsillo bastante cargada eh, negativamente, y bueno, hay regiones por allí dentro, no sé si se alcanzan a ver, se alcanzan a distinguir las regiones que por probablemente están cargadas, que tienen carga parcial negativa sutil, pero eh, esto sirve para cuando voy a calcular la interacción. Entonces ahí está mi bolsillo construido usando la información nuevamente que ca capturé acá de, de poseído. Yo pude haber construido mi propio bolsillo usando... Eh, mi propia intuición, pero aquí definí que, bueno, el software aquel, eh, que me va a dar las, las posiciones de los aminoácidos, o la, los aminoácidos que están alrededor de Listo, entonces ahora lo que necesito, o el, el, el punto por el cual yo he hecho esto, es porque ahora necesito eh, una rejilla, o necesito dibujar un cubo alrededor de este sitio activo, este poquito y capturar esa información. Entonces, para ello, me voy aquí a la herramienta, a la herramienta eh, editor, o sea, un análisis de superficie y, y, y enlaces, y donde dice autodoc bina, se me va a ver un menú desplegable, un menú eh, emergente table. Y lo que necesito es dibujar una caja. En lo único que voy a usar es activar esta opción que dice Precise Search for Using y botón 1. Y con mucho cuidado, haciendo clic en la pantalla, voy a empezar a... No sé si alcanzan ahí. Creo que puedo cambiar más que los analysis de la No, no creo que lo no puedo cambiar. O sea, no puedo cambiar el que se vea el cubo de manera diferente. Con otro color que se pueda diferenciar mucho mejor. Bien, en fin, lo que necesito en este momento es dibujar un cubo que me comprometa a todo ese bolsillo que yo he dibujado allí. Entre, entre mejor o entre más pequeño sea el cubo, podría ir reduciendo el espacio de búsqueda y por ende el cálculo va a demorar mucho menos. Entonces, por eso es que necesito ser, eh, tener en cuenta que no se escape ninguna superficie o fuera del cubo y que esté comprometido a la mayoría. Listo. Eh, esta información está allí detrás hasta la ventana autópica. Y entonces esta es la información que voy a capturar. Está el centro en 14, en X, Y, Z y el número de pasos en X, Y, Z. Lo ideal es que el número de pasos, eh, para un cálculo que demore por ahí unos 5 minutos, no sea eh, un tamaño o una rejilla de más de 20 por 20 por 20. Y este es el centro de, de mi rejilla no sé si alcanzan a ver aquí, esto que dice center, es el centro, el valor de la coordenada X de la rejilla, este es el valor de la coordenada Y, el centro, este es el valor de la coordenada eh, Z, y 20 quiere decir que ahí se mueve desde el punto X, 10 ámptones hacia, hacia X positivo, y 10 ámptones hacia X negativo. Lo mismo hace con Y y con Z. Entonces, una caja de 20 por 20 por 20 ideal, pero esta me salió de... 20 por 24 por 27. Entonces, esta información que está ahí la voy a copiar o la voy a escribir. Voy a tenerla por acá pendiente. 14.06. 4.05. Bueno, 4.1. 23.89. Y el número de pasos en X es 20. En Y es 24. En Z es 20. 8. por hay un pare que funcione mejor. Listo, entonces con esta información eh, puedo empezar a construir eh, la, la rejilla y todos los mapeos donde voy a hacer el acoplamiento. Entonces espérenme un momento, me lo veo. Dado que estoy en Mac, necesito cambiarme a Windows. Regálenme un minuto, simplemente van a tener en cuenta esto que Si quieren pueden tomar un pantallazo y sesión en otro computador con un Eh, Respondió una pregunta acá del de, de Leo. Eh, si sí, cuando uno no conoce el sitio de inhibición o sitio de interacción, el sitio activo de la proteína, uno lo que hace es un docking ciego para intentar determinar de, en qué parte de la proteína, en qué parte de la superficie de la proteína pueden eh, interactuar. Esto se hace también para determinar eh, sitios de inhibición aloctérica o sitios de modulación aloctérica. Ah, ¿sí? No, pues sí, sí, sí, sí, sí solamente sí Acá es solamente Una opción de eh, Fernel es realizar acoplamiento molecular. Como decía Fernel, una opción es realizar el acoplamiento molecular en una caja que comprima toda la proteína por ahí unas 100 veces. Y entonces vas a, vas a encontrar de, de mayor unión, de mayor frecuencia. Entonces ahí puedes determinar ese como decir, posible sitio de modulación. Thank sure. you. Sí, lo que pasa es que eh, mi, mi niña estaba llorando, entonces por eso estaba intentando calmar un momentos mientras ya ya está calmada, ya por eso pude activar nuevamente el micrófono. esto lo he dos veces voy a cerrar la Ok, listo, ya estoy en un computador que posee eh, el navegador, posee el sistema operativo Windows. Entonces, como les decía, ya tengo eh, las dimensiones de la caja, que es lo que necesito para hacer el acoplamiento molecular. Pero el paso que viene ahora es eh, preparar la proteína. Para ello, entonces, voy nuevamente al sitio PDB, aunque ya tengo aquí descargada, voy a eliminar todo esto, menos la proteína, y este archivo mol2. Listo, entonces necesitaré para hacer el acoplamiento molecular la proteína y el ligando. En este caso yo ya he producido el andrografolide que está dentro de las que tienen que resolver. Entonces para ello voy a abrir, voy a iniciar el programa de AutoDock ADT. Esperamos que inicie. Esto ya arrancó. Listo, está la interfaz del programa Autodesk. Voy a ampliarlo un poco. Y aquí en este... Está en este programa lo que voy a hacer es eh, cargar la proteína 35 r 80 el Molecule. Bueno, voy a hacer esto un poco más lento. Eh, primero, necesito establecer eh, la ruta de trabajo para que todos los archivos que yo quiera abrir y que vaya a guardar se guarden en un solo lugar. Para eso aquí donde dice File, eh, Preferencias, Sí, esto es ADT, José Arrieta. Aquí donde dice set. Eh, bueno, sí, lo de la caja. Lo de la caja también se puede hacer en AutodocTools, pero es mucho menos eh, visualmente intuitivo. El directorio que deseo, eh, dado que estoy en Windows, es, es, voy a trabajar directamente en mi disco C y en una carpeta que yo he creado ahí que se llama docking, en donde está la proteína y en donde está el ligando. A darle set. Eh, todo lo que yo grabe o vaya a abrir va a estar direccionado a este directorio en particular. Entonces, lo que voy a hacer primero, a hacer primero es. Primero de... es... Oh, creo que hay alguien con micrófono activo. Listo. Eh... Lo que voy a hacer es, primeramente, ya que establece el directorio de trabajo, voy a abrir la molécula, en la 5R80, aquí donde dice Rift Molecule, 5R80, ahí donde dice Abrir, y vamos a ver qué se carga la molécula, o se carga la proteína aquí en pantalla, la podemos ver, la 5R80. Y lo primero que hago, es, bueno, dado que Autodob da cuenta de... Eh, energía de desobatación eh, es eliminar las moléculas de agua. Entonces, lo primero que hago con la proteína esta que está acá es eh, Edit. Aquí me lo que es Editar, donde dice Eliminar moléculas de agua. Delete Water. Y al darle clic allí, se desaparecen todas las moléculas de agua. De mi proteína. Además de eso... Eh, Existen los, los solventes apróticos, dimetilsilano y el residuo que está eh, acoplado a esta proteína, el residuo que está co-cristalizado con la proteína. Para eliminarlos, me voy a la parte izquierda, el menú del dashboard, y despliego la proteína, despliego la proteína completa. Y aquí están todos los, los residuos de aminoácidos al final de este dashboard van a estar presentes eh, los dimetilsilano darle clic aquí en el icono de selección, dimetilsilano dimetilsilano y el residuo RZG. esos cuatro residuos no, que no pertenecen a la proteína los voy a eliminar, simplemente les doy aquí donde dice editar una vez seleccionados, ustedes se dan cuenta que aparecen seleccionados en el menú donde dice editar como dice Delete, eh, Eliminar los átomos seleccionados. O sea, darle clic allí, elimino y me aparece una advertencia, me dice que esta acción no puede ser eh, vuelta atrás. Entonces le voy a decir que yo entiendo y continúo y se eliminaron los residuos de dimetil silano, perdón, los, las moléculas de dimetil silano y el ligando de esto Recordarán ustedes que las interacciones eh, intermoleculares también eh, están en lugar a fuentes de hidrógeno, entonces necesito agregarle hidrógenos polares a mi molécula. Entonces aquí nos vamos donde dice editar, donde dice hydrogens, voy a adicionarle hidrógenos. Entonces donde dice edit, hydrogens, add. Voy aquí donde dice agregar y activo la pestaña que dice solamente los hidrógenos polares. Polar only y le voy a dar ok darle clic a ok ahí se dan cuenta ustedes que en la estructura cambia aparecen pequeños puntos pequeñas líneas blancas que corresponden a hidrógenos polares como el OH de la serina etc listo, ahora es tiempo de guardar esta proteína que ya hemos preparado o sea, ya lo, lo que hemos hecho simplemente es adicionarle perdón, eliminar las moléculas de agua eliminar los residuos no estándar y adicional de hidrógenos Entonces, vamos a escribir el, esta molécula, vamos a guardarla como en el archivo file safe y vamos a escribir el PDB. Entonces, me aparece una ventana, le voy a decir explorar y le voy a colocar el nombre de la proteína. Entonces, esta es la 5R80, eh, que ya está preparada. Está por, ni otras moléculas no reciben le voy a decir guardar la caja la agrega automáticamente cuando convierte al pdb ok, okay. Eh, Rosalí Ríos quiere decir algo Sí, Rosalí. La una, la dos. Ok, Va a repetir el, esto otra vez. Voy a repetir el, el procedimiento nuevamente. Eh, Va a salirme aquí de, de Autodoc. Tools. Lo, lo quito y voy a empezar de cero. En, en mi carpeta de trabajo, tengo eh, la proteína 5R80 que descargué del sitio de PDB. Aquí voy a eliminar. ¿Listo? Solamente tengo que tener mi proteína y mi ligando. En este caso, de los ligandos que yo les envié, eh, yo ya hice el andrografolio. Listo. Entonces, ahora lo, lo único que hago es iniciar el top food. ADT, y ahí arrancó el, el, inicio el programa de Listo, está el programa de Autoduct Pulse. Y lo primero que voy a hacer es cargar la proteína. Entonces para cargar la proteína me voy donde dice File, eh, Read Molecule read molecule, voy a leer la molécula y me voy a preguntar cuál molécula quiere leer yo lo que voy a cargar es la proteína, la 5R80 y le doy a abrir y ahí se carga en pantalla la 5R80 una cosa que os mencionarles es que los usuarios de Linux y de Windows 7 podrán ver la estructura de manera mucho más bonita si activan aquí el la opción de ribbons de cintas van a lograr ver la estructura de manera distinta uh, el Windows 10 no funciona muy bien el plugin no sé si alcanzan a ver algo allí en la, la estructura y vamos a aparecer la otra para medio se vea y verán ustedes que ahí medio se ve la estructura de listo la desaparecemos aquí. Y lo primero que tengo que hacer con la, con la proteína cargada es... Eh, no, yo, a mí, bueno, Windows 10 no funciona muy, muy bien. O sea, los que no tienen tarjeta les funcionará como a mí. En esta máquina no tengo tarjeta gráfica. pues sí, yo, depende de la, de la configuración. Entonces lo primero que tenemos que hacer con las proteínas es eliminar las moléculas de agua que eh, en el acoplamiento molecular uno tiende a eliminarlas, dado que se pueden crear interacciones entre moléculas de agua y nuestro ligando. Entonces uno lo que desea es eh, eliminar estas moléculas para después tomar en cuenta cuánto fue la energía de desolvatación. Y si eso supera, bueno, si eso es inferior a la energía de enlace, eh, la, la, el acoplamiento se puede dar. Entonces primero nos vamos a aquí en Dice Editar, Sí, esto está hecho palinos, está escrito en Python 2.7. Entonces, nuevamente voy a eliminar las moléculas de agua donde dice Edit, Delete Water. Entonces, ahí me elimino las moléculas de agua. Esto dice, fueron las moléculas de agua. Ahora lo que necesito es eliminar esos residuos de aminoácidos, que, residuos no estándar, que no hacen parte de la cadena de aminoácidos que contiene. Entonces, simplemente aquí en el dashboard, en la parte izquierda, eh, bajo la, la estrellita, bajo la pestaña, y me aparecen ahí todos los, los residuos terminóácidos. Simplemente me voy hasta el final, con esta. O sea, empiezo a mover hasta, hasta el final. Y al final vamos a encontrar que van a aparecer eh, los residuos no estándar. Entonces, tenemos ahí el DMS, dimetilsilano 401, dimetilsilano y el residuo de receta G si logran percibir en la, en la pantalla se activan como con unas o sea los átomos que selecciono se les pone un asterisco amarillo se ve un poco ahora necesito eliminar esos residuos que no hacen parte de la proteína para ello me voy donde dice eh, edit donde dice eliminar y donde dice eliminar átomos seleccionados le digo que yo entiendo que esto no puede ser deshecho y le doy continuar y ahí se eliminan esos residuos de aminoácidos perdón, esos residuos o esas moléculas que no hacen parte de los residuos ahora lo que necesito es agregarle hidrógenos los hidrógenos polares de la proteína para ello me voy donde dice editar le doy donde dice add agregar y se activa la, la pestañita y solamente voy a decir que los hidrógenos polares son los que van a estar agregados, al darle ok van a notar que la estructura cambia y aparecen unas líneas blancas que corresponden a átomos de hidrógeno en este caso los polares eh, perdón solamente los polares listo, de esta manera ya tengo la estructura de la proteína preparada tengo las dimensiones de la caja por un lado y tengo el ligando en el otro lado. Ya puedo empezar a regresar en el acoplamiento molecular. Primero que todo voy a guardar esta proteína, donde dice FIDO. Eh, save, guardar. Y donde dice escribir PDM. Una vez yo ya, ya tengo mi, mi directorio eh, especificado, eh, que es en c -I, ahí voy a guardar la proteína, voy a darle aquí donde dice Browse o Explorar, y donde dice, eh, bueno, aquí el nombre de la proteína está en la 5R80. Y le voy a decir que esta es barra el piso, prepare. Algo que es bastante importante aquí en, en, con este programa es que no, los nombres no pueden llevar espacio Porque no entiende la secuencia. Entonces el, la proteína no puede ser 5R80 algo, sino si yo quiero de, diferenciarla, de otra cosa. Le doy con un guión con un underscore o con cualquier otro símbolo eh, fácil de reconocer entonces voy a decirle esta es la 5R80 preparada Prepare. Prepare. Eh, también este programa a veces molesta bastante con las extensiones entonces de aquí voy a colocarle la extensión directamente pdb esta es la 5R80 pdb le doy guardar, acá le doy entonces ok y listo, dice se guardo, regreso a la carpeta y ahora está la 5r80 prepare pdb, este archivo aparece en juego, entonces tengo ya la proteína preparada y el ligando preparado y las dimensiones de las cajas las tengo acá anotadas en un papel, regreso a, a ProMontoc y voy a cerrarlo, eh, para ya empezar a construir el acoplamiento molecular, va a ser el, el acoplamiento molecular. Entonces, voy a abrirlo nuevamente. Muchos ingenieros de sistemas van a estar de acuerdo conmigo, que a veces este programa se, se tiene algunos bugs, y lo mejor es reiniciar, apagar y empezar nuevamente. listo, ahí está la proteína, bueno, está el el, el programa de Tools activo. y ahora lo que voy a hacer es eh, voy a, a capturar el ligando que es el, el drug. entonces aquí donde dice ligando entrada le voy a decir escoger, perdón, o abrir y Eh, recuerden que ligando este formato en MOL2, o sea aquí donde dice MOL2, Andrographolide, MOL2, lo selecciono y le digo abrir. Ahí está. Cuando ligando se si carga, me da cierta información eh, mantuvo las cargas del archivo MOL2. Las cargas del archivo MOL2, si recuerdan, cuando hicimos la optimización, son gas -taggers. Y este paso es bastante clave y es que de los hidrógenos que tenía, eliminó, bueno, eh, comprimió 27 hidrógenos que no, no son polares. Solamente dejó los hidrógenos polares. Hay cuatro carbonos aromáticos y detectó seis enlaces rotables. Al darle a aceptar, ahí está el ligando. Voy a mostrarlo. Ahí está el ligando eh, con solamente... Eh, los hidrógenos polares y los enlaces rotables resaltados. Para efectos de esto voy a guardar el ligando, entonces pues ya el ligando está eh, recortado de los, de los hidrógenos no polares, y simplemente donde dice ligando, donde dice salida, le voy a decir guardar como PDBQT, y aquí le voy a colocar que este andrographolide.pdbqt. ¿Qué significa archivo PDB QT o qué diferencia con PDB? La Q significa cargas. Este archivo, eh, bueno, es lo mismo con el archivo PDB, simplemente que le agrega cargas y T le agrega torsión. Entonces, QT significa que es un archivo en formato PDB, pero que ahora tiene un campo que significa carga y un campo que indica torsión. Esto ahí está guardado como PDBQT. Regreso nuevamente a mi directorio y compruebo que está allá. Entonces ahí está mi directorio, está el andrografoide.pdbQT. Regreso nuevamente a los Tools. Y ahí está el andrografolide Y ahora lo que voy a hacer es cargar la proteína, pero no, no abriéndola ya, sino con el menú Grid que está aquí abajo. Es el menú rejilla. Grid. Y ahí me hay una opción que dice Macromolecule. Ahí en Macromolecule le voy a decir Open. Entonces, Read. Macromolecule. Open. Y voy a abrir eh, la proteína. Aquí está. Mato PDB. La proteína de la 5R80 que yo acabé de preparar. 5R80 Prepare. Le voy a dar Abrir. esta proteína abierta eh, el programa me, automáticamente me dice que hay enlaces que hay átomos que no están enlazados Este es el problema de la estructura de la proteína lo ideal es que todos los enlaces de la proteína estén, todos los átomos de la proteína estén enlazados pero esta no tiene algunos que no están enlazados intentamos no preocuparnos por eso y al darle a aceptar eh, el programa me, me pide que guarde la proteína en formato pdbqt entonces está en es la 5R80 Recuerden que estaba primero en formato PDB, ahora la vamos a guardar en formato PDB-QT. Y le vamos a dar guardar. El cambio de color ya no es verde, sino gris. Y regreso nuevamente a mi carpeta y ahora dejo que tengo tanto la proteína en formato PDB-QT como mi ligando en formato PDB-QT. Y ya estoy cada vez más cerca del acoplamiento molecular. Recuerden que estoy en el menú, en el menú Grid. Sí, grid. Aquí lo que hice fue grid, Moble Molecule Open y abrí la proteína. Me dijo que había enlace que había átomos no enlazados. Le dije que no importaba y la guardó en formato PDF -Cute. ¿Listo? Ahora me voy a este menú que dice Set Mat Types. Y le voy a decir que escoja el ligando. Y el ligando en esta ventanita que me aparece aquí es el andrografolio. Y aquí le digo seleccionar ligando. Ok. Y esto, entonces ya la rejilla donde una va reconociendo que tiene eh, la macromolécula de la proteína y el ligando es el andrografoide. Ahora viene la parte de la rejilla, del de la, de, de la, cubo que yo les comentaba. Entonces, para darle clic aquí grip box, se me despliega otro menú. Me aparece un menú y aquí me pide las coordenadas de centro en X, Y Z. Recuerden que eso lo habíamos calculado usando quimera anteriormente. Y yo recuerdo, aquí lo tengo anotado que es 14.06 en X. Que en Y es 4.15. Y que en Z es 23.89 y que el tamaño de la caja era 20 bueno 22 24 y 28 listo entonces ahí están las dimensiones de la caja 22 24 28 Pero... y Sí, claro, dime. Profesor, a veces se queda la imagen y se oye como entrecortado. No sé si soy yo solamente o es la conexión. No sé. A veces no escucho y se queda la imagen ahí. No sé, cualquiera lo otro puede eh, confirmar. Los demás se escuchan bien. En mi caso se escucha perfecto. Yo, yo escucho bien. Ok, entonces es cuestión de tu conexión. Desde aquí se escucha bien, se escucha claro. Sí, sí. Entonces, tiene que subir, sube en una silla. Listo, entonces, eh, de todos modos esto se está grabando y en cualquier momento puedes... Eh, Regresar nuevamente y, y, y revisar todo esto que estamos haciendo. Estoy. La eh, no sesión sé se está grabando. Bueno, listo, ya creé la, la, la rejilla. Y lo que voy a decir ahora es al programa que la guarde. Aquí donde dice File, eh, Close Saving Current, que cierre este menú. Salvando lo que ya tengo guardado en el momento. Entonces, le voy a dar ahí y se cierra. se desaparece la, la rejilla. Nuevamente, regreso aquí en menú Grid. Y le voy a decir que en el Output, voy a guardar el GPF, que es Grid Parameter File. Que es el uh, archivo de parámetros de la rejilla. Entonces, me pide que le especifique un nombre. Entonces, este es eh, el doc... .gpf esto aquí es importante si ustedes lo dejan así lo va a guardar sin la extensión .gpf file le voy a dar entonces ahí donde dice guardar entonces regreso nuevamente a la carpeta y ahora ya tengo allí además de los archivos pdbqt ahora tengo un archivo gpf voy a intentar visualizarlo con el editor de texto listo entonces eh, este archivo GPF me, me tiene la información de los puntos y del centro de la rejilla y lo que va lo que viene ahora listo Entonces, listo ya tengo el eh, ligando tengo la proteína preparada y tengo la rejilla listo ahora entonces me voy donde al al menú que dice eh, docking y donde ese Macromolecule, voy a seleccionar mi macromolécula como un residuo, como un archivo rígido. Este nombre no va a cambiar. Le doy clic aquí, a uh, Docking, repito aquí, Docking, Macromolecule, Set Rigid File Name. Me va a preguntar cuál es la proteína. Entonces la 5 r 80 prep.pdbqt. lo voy a abrir. Listo. Regreso nuevamente a Docking. Ligando. Like it, y Donde dice Choose. Y ahí selecciono ligando. Y me abre este menú. Y nuevamente aquí selecciono entonces el ligando. Que es la hidrografolia. Le voy a dar y seleccionar ligando. Me aparece este menú que me va a generar. Un, una randomización. Un, una aleatorización de la estructura del ligando. Esto es para evitar. O para mejorar. La, los hijos en. Los, bueno, los childs en el algoritmo genético. Lo voy a aceptar. Estoy sí, nuevamente en docking. Eh, ya, ya pasé por aquí, pancromolecule set free file name, ligand, tools y lo randomicé, lo autoricé. Y aquí donde dice parámetros de búsqueda, es el algoritmo genético. Bueno, esto con más eh, calma se lo puedo explicar en otro workshop si realizamos más. Eh, cómo modificar el algoritmo genético, cuántas poblaciones quiero, con base a ser mi, mi valor de fitness, etc. Aquí simplemente lo voy a dar a aceptar. Listo, entonces estaba en docking, eh, search parameter, algoritmo genético, y le di a aceptar. Listo, ahora regreso nuevamente a docking. Eh, parámetros de docking. Eh, se abren muchas ventanas, se cierran. Aquí simplemente le voy a decir aceptar. Luego regreso nuevamente a docking, donde dice salida, y están los, eh, los tipos de, de, de algoritmos para generación de, de, de nuevas eh, estructuras. Entonces, eh, habíamos hablado de algoritmos genéticos con eh, discriminación de constantes de Boltzmann, de, dentro de la función de Boltzmann, que es Lamarckiano, algoritmos genéticos sin, simplemente gaussiano, anilin simulado, que es calentando, búsqueda local... Evaluar energía, etcétera. Eh, vamos a hacer una, randomización, una generación de nuevas especies de ligando, de modificaciones de ligando usando eh, algoritmos genéticos con población lamarquiana o población de Holman lamarquiana. Y entonces aquí me pide que guarde okay, cómo se va a llamar mi docking parameter file, mi archivo de, de parámetros de docking. Okay, voy a decir que esto va a ser doc. DPF. También es claro. DPF, el otro se llamaba GPF. Era el Grid Parameter File. Este se llama DPF, que es Docking Parameter File. Lo voy a decir guardar. Y listo. Entonces, ya pasé por aquí. Macromolecule. Este, este parámetro, el archivo, nombre de archivo rígido. ligando, lo escogí. Búsqueda, algoritmo genético. Aquí, Docking Parameter, le di Aceptar. Otras opciones, no, no estoy manejando, está, contemplando otras opciones de momento. Y la salida es el algoritmo genético, la marquilla. Y listo, y ahí se creó entonces el archivo de EPF, que es Docking Parameter File. Regreso nuevamente a tools Y ahí me voy entonces a ejecutar el, el archivo. Lo, a ejecutar el, el acoplamiento. Lo primero que tengo que hacer es con, lo, con la rejilla que tengo, crear mapeos o sitios de mapeos en donde voy a intentar acoplar el ligando. Entonces lo primero que es el primer software, el primer programa que tengo que correr para el acoplamiento es Autogrid o Autorejilla. Entonces aquí donde dice RUN, le voy a decir donde dice RUN Autogrid. Entonces se me abre esta ventana que está acá y me, me pide el pack del programa este autogrid, ustedes tuvieron o los que instalaron, eh, son dos archivos que se crean en Program Files, los archivos de programa, o los que tienen Linux son dos archivos ejecutables. Entonces, simplemente aquí donde dice Pros, buscar, voy a buscar esos archivos. En este caso, voy a buscar Autogrid 4. Voy a decir donde dice Pros. En este equipo están guardados en archivos de programa 86. Y dentro de una carpeta que se llama Descripts Research Institute, aquí hay una carpeta que se llama Autodoc. Dentro de la carpeta hay otra carpeta que se llama 426. Y dentro hay dos archivos: uno que se dice Autogrid 4 y otro que es Autodoc 4. En este caso voy a generar los mapas de la rejilla. Entonces simplemente selecciono Autogrid 4. Lo voy a abrir y ya selecciono el archivo ejecutable. Luego. Voy a seleccionar cuál es mi archivo de parámetros de rey, GPF Read Parameter File. Entonces, simplemente lo en de explorar. Selecciono el que yo tengo, el que cree, el doc GPF. Y listo. Entonces, ahora simplemente lo voy a decir launch. Y se va a abrir una ventanita ahí. Esperemos que ahí está creando los mapas. Ya se desapareció la ventanita, ya terminó de crear todos los mapas donde va a buscar donde se van a generar los, la, las conformaciones de mi ligando si, si regreso a la carpeta, ahora van a ver que aparecen un poco de archivos. Ya creo un montón de archivos. O punto un de mapa, aparecen más archivos de los que originalmente tenía. Listo, ya yo corrí el autoprint, ya yo generé unos, unos mapas, en donde se van a acoplar... Unos mapas en la, dentro de las dimensiones de la rilla. En donde voy a intentar acoplar el legal. El nice es para cuando el cálculo está muy pesado. Si tú no quieres que ocupe muchos recursos. O quieres que ocupe todos los recursos con, ese, con el nice level. Es, eh, tú puedes modificar esto. Entonces nos vamos ahora a correr el autodoc. O sea, ya corrimos autogrid. Ahora vamos a correr autodoc. Entonces nos vamos donde dice run, run autodoc. Aquí nuevamente, tengo que hacer lo mismo, tengo que buscar el archivo de Autodoc 4, donde dice Program path Name, entonces aquí digo Browse, regreso acá OSX, archivo del programa 86, eh, script Research Institute, Autodoc, Autodoc 4.2.6 y selecciono auto 4, que voy a correr. Abrir. Eh, ¿Cuál es el archivo de parámetros del Docking Parameter File? Es que está dentro de mi carpeta docking y ¿Sí? le doy a abrir eh, bueno y aquí listo el nice level si yo quiero eh, eh, que este programa corra con todos los recursos o no ¿list? entonces ahí al darle launch el programa va a correr y me va a aparecer esta ventanita no le den dismiss porque se cierra simplemente déjenla ahí que, que termine este cálculo demorará en promedio unos de 3 a 4 minutos entonces eh, son las 4.37, entonces, a las 4.40, yo digo, que ya puede haber terminado. Eh, Luis, no, con este programa no, puede, no puedes correr todos eh, los ligandos que tengas en una librería. Para eso está el programa de, de Samsung. Eh, en Samsung tú puedes decirle que todos los ligandos que estén en esta carpeta los vas a acoplar. O sea, tú puedes crear una librería de ligandos y acoplarlo todo a la vez. Eh, los usuarios de Linux pueden scriptar esto. Eh, o sea, correr un, crear un, un programa que te vaya corriendo secuencialmente eh, el cálculo. Mira, mi, mi computador este es un, un ASUS. Un, un portátil ASUS. Sí, le voy a, Falla cuando el nombre de usuario tiene espacio o las carpetas tienen espacio. Por eso yo, por eso se dan cuenta, mi carpeta es, está directamente en C y se llama DOT. Bueno, ahí está corriendo el programa. Voy a revisar si esto se está grabando porque no estoy seguro. En curso, tengan en cuenta esta ventanita. Cuando esta ventanita que les estoy mostrando acá se cierre, el cálculo habrá finalizado. Sí, está. está. Esto entonces son ¿no las... cuarenta. todo el ha terminado. Y con respecto a lo que decía Fern Fernel. Eh, probablemente eh, ten, tendrías que especificarle directamente el patch o la, donde está autodoc 4 de hecho eh, yo intenté antes con el autodoc 4 dentro de la misma carpeta pero eh, como un archivo ejecutable va a generar otros archivos, el programa lo va a reconocer como un virus entonces no, no quería no dejaba ejecutarlo entonces por eso me toca ejecutarlo directamente allá en programa 86 de script institute Está corriendo, esperemos que termine pronto. No, entre más grande la caja, entre menos recursos tenga el computador, más se va a demorar el cálculo. Entonces, por eso generalmente una caja... Eh, eh, entre más pequeña mejor, pero bueno, tiene que caber el ligando. Bueno, y entre más enlaces rotables también tenga todo esto, o sea, todo, son variables que, tengo, que uno tiene que jugar con ellas para poder eh, optimizar más su trabajo. Entre menos enlaces rotables, entre más pequeña la caja, entre más recursos puedes aprovechar. Bueno, Leo, eh, la, la verdad es que no sé porque yo de Windows muy poco poco manejo. Intenté hacer eso eh, acá, en este computador, y no me funcionó. Por eso es que tengo que correrlos allá. No sé, en Linux sí estoy seguro que donde estén funciona. Sí, me José. Sí, eh, señor, lo que pasa es que ahorita tengo una clase y tengo que partir, pero quería preguntar si ustedes eh, nos vuelven a enviar el video para, para terminar de ver la charla. Sí, yo estoy grabando el video. Probablemente cuando termine, me, después me toca codificarlo para poderlo subir a YouTube. Listo, profe, otra pregunta. ¿Ustedes eh, eh, están haciendo esas capacitaciones, cursos periódicamente? O, o digamos que cuando algo así excepcional por lo de la cuarentena. Eh, no, esto fue algo excepcional, pero la, la idea es que continuemos haciendo este tipo de capacitación. Listo, profe, ¿y uno se entera en la página de la universidad? ¿Cómo te enteraste tú de esto? Yo me enteré por el fanpage de Facebook. Um, bueno, sí, eh, yo tengo contacto con, con la, la gente de extensión de programa. Ellos tienen eh, acceso a, a la página de Facebook. Entonces, me imagino que por allá también se hará difusión. Eso. Listo, Jorge. Muchísimas gracias. ¿no? Dale, dale. Dairo el regalo lo extraje. Bueno, eso fue al principio. Eh, el se está demorando más de lo que... El ligando lo, lo construimos a partir del código my Luego lo optimizamos en, en Chimera y lo guardamos en formato moldoso. Luego el ligando lo cargamos acá en Autodoc Tools. En la opción, en esta opción que dice en aquí. Eh, open y, lo, y abrimos el ligando. y una vez eh, sí ya él automáticamente eliminaba los o, o comprimía los hidrógenos no polares generaba o reconocía los enlaces rotables y las eh, y con, conservaba las cargas ahí ahora o si, si quieres podemos bueno podemos repetir ahí después cómo, cómo se construye el ligando y cómo lo optimizamos y luego cómo lo cargamos acá en el vale bueno vamos mientras esto está calculando vamos a intentar ¿Cómo oh, sí, claro, le vamos a ver eh, eh, eh. Creo que este tiene. Pues sí, mientras estaba revisando terminó. Listo. Eh, sí, parece que terminó. No, no veo por ahí corriendo nada. Voy a empezar a cerrar ventana para evitar. Se otra. A esto. Voy a acá. Bueno, yo creo que ya el cálculo terminó o sea, si las ventanas simplemente desaparecen ni siquiera te avisa cuando termina El que está pendiente cuando se desaparece la ventana voy a cerrar todo y el cálculo supuestamente ya, ya terminó y vamos a cerrar esto aquí cerrar todo, todo, todo y voy a cerrar todo Listo, ahora lo único que voy a hacer es cargar eh, o iniciar nuevamente la DOTUS, ¿sí? ADT. El cálculo ya debe haber finalizado. Voy a recordarles algo de suma importancia: el La proteína corres, ¿sí? Hay dos interacciones que son bastante importantes. Bueno, esta interacción, básicamente, la de el ácido glutámico 166, generando un punto de hidrógeno con. Cualquier grupo da, donador de fuentes de hidrógeno es bastante eficiente de, de mi acoplamiento. Entonces, si mi, mi acoplamiento reproduce esta información, estamos, eh, estamos haciendo las cosas bien. O, bueno, de alguna manera, dando cuenta de lo que ocurre de manera natural. No, eh, VinaX es eh, otro programa para hacer cálculos de acoplamiento molecular. Se cree que es una versión mejorada de Autotools, pero después podemos hacer otro workshop con Autotools. Pero este era específicamente Autotools. Listo, esta es la ventana Autotools, ahí completamente vacía. Ahora lo que voy a hacer es, voy a venir, el, el, voy a analizar mis resultados de docking. Simplemente aquí en la ventana que dice analyze. Dockings y le voy a decir open. Y voy a abrir el archivo que generó el doc DLG. docking log. Y le voy a decir que abrir. Me dice que leyó 10 conformaciones acopladas de este archivo y que use este menú para verlo. Entonces voy a ir a aceptar. Esto que está aquí es la estructura de mi ligando. Androfago, Andrograpolide. Eh, doqueada, pero ¿en dónde está doqueada? Bueno, no, no tengo ni idea. Para ver en qué parte del receptor está doqueada, entonces aquí mismo en el menú a Analyze, Macromolecule, simplemente le voy a decir Open, y él automáticamente carga la proteína. La cargo allí. Y nos vamos a dar cuenta que ese andrografoide está acoplado por allí, con cier cierta parte de la eh, proteína. Si yo quiero ver eh, las distintas conformaciones que generó rankeadas en orden de energía aquí en dice eh, Analyze Conformation eh, que me las muestre eh, ubicadas por energía eh, ahí está la primera en este otro menú que parece un, una, una I me abre las opciones o algunos resultados que yo puedo ver que, al darle show info me muestra esta información entonces eh, esta es la primera confirmación esta es la segunda entonces también donde aparece aparece por aquí que aquí, se ve sí. muy claro por la tarjeta Este es Andrographolide, ahora que la muestre como coeficiente eficiente de Valdez Valls. Listo, bueno ahí está Andrographolide y esas son las diferentes conformaciones ranquidas con valores de energía. Como nos damos cuenta los valores de, de energía, estos que aparecen aquí abajo, no hay no es muy alto que digamos, tenemos el valor más, más, más grandes menos 5. Eh, bueno, hay ciertos valores con los cuales uno puede empezar a, a jugar y a proponer. Eh, esto de eficiencia ligando constantes y por lo general hay que discutirlo bastante para poder ser afectados Están todas las conformaciones. Si sí, yo quiero ver si, si, si existieron puentes de hidrógeno o hidrógeno, si se formaron, para activarle esta casilla, eh, si existen se va a generar otra ventana emergente. Bueno, ahí se, se mostró una. Hay un enlace de la GLN 189. Voy a realizar el procedimiento que es... LN189. Bueno, ese ha sido es bastante importante y ahora está siendo también importante. Conformación 5, conformación 7 y así. Yo puedo entonces, como les dije, uno tiene que mirar todas las conformaciones. Ahí está. Ok. Tienes que mirar todas las conformaciones y definir con cuál te vas a quedar para hacer el reporte de tu investigación. Eh... Supongamos que vamos a quedar con esta, con la conformación número 5. Voy a cerrar esto aquí y voy a cerrar esto acá. Entonces, por un lado está la proteína, por otro lado está la pose del hilo dentro de la proteína. Lo que quiero hacer ahora es construir el complejo proteína-ligante con, con proteína-pose. Proteína con la conformación que yo voy a seleccionar ahí. Entonces, le voy a decir aquí, write complex. Y entonces tengo que decirle el nombre del complejo que yo quiero. Entonces esta es la 5R80 con la conformación 5. Si es que de eso que menos, ustedes pueden construir todas las conformaciones en la instalante. después. Pues, Supongamos que yo por alguna razón escogí esta y simplemente le voy a colocar la función ejecutar y le voy a decir guardar. Listo, ahora regreso a mi carpeta. En mi carpeta están todos estos archivos, además de la 5R80 conforma, con la conformación 5 del legal con la que acabé de crear. Para ver esta molécula eh, o esta conformación, además de poderla visualizar allá en AutoTool, también puedo usar PyMol eh, para visualizarla. Vamos a ver si no funciona. PyMolWin, abrir Esperemos un momento que cargue. El Chicago me está preguntando por la licencia. Si ustedes pudieran, si se escribieron como, como académicos, ustedes tendrán allí eh, el, la licencia. Entonces, listo, aquí está el, el Python. Yo simplemente voy a abrir. Esa estructura que yo he creado, que está en la carpeta Docking, que es la 5R80 con formación 5, digo, crea ahorita, lo voy a abrir, y está cargada en, en, en PyMul. Una opción bastante interesante de PyMul es que está optimizado para el eh, complemento molecular. Entonces, aquí hay una ventanita, que cuadrito que se llama de Actions. Entonces, la acción que quiero es, voy a buscar un Preset, que es algo ya que está preestablecido, y acá abajo donde dice Ligand Sites y me voy a la opción que es Cartoon y dale darle clic a Cartoon eh, se me despliega una visualización un poco más, un poco más vistosa del de sitio del ligando con la estructura de la proteína en forma de Cartoon eh, se le va a distinguir aquí hay un puente de hidrógeno que lo muestra ahí este es quién eh, dice que usted le acabo de dar clic a la GLN 189 y para sorpresa de nosotros la GLN 189 es una aminoácido bastante importante en el sitio de inhibición. Entonces podemos empezar a esbozar, a decir bueno este, este compuesto se acopla aquí, puede generar bueno, de aquí todo lo que se venga hacia adelante en manera de análisis. estina 41. Si ¿Sí recuerdan, estina 41. Listo, cargué el archivo en Paymall. Listo nuevamente. Eh, voy a reinici reinicializar todo. Listo. Ese es, bueno, ahí está PyMol abierto. Entonces, aquí donde dice file, open, me voy a abrir el archivo CR5R80 Configuración 5, que fue que yo creé en AutoDoc tools Le voy a abrir se creó de esta manera de esa visualización para ver eh, sitio activo en forma de cartoon con el ligando, simplemente aquí en dice acciones action, aquí actions eh, presets o eh, predispuestas pre antes ligando sites ligand sites y cartoon y se cambia la visualización de cartoon, Creo que pueden jugar con las obras también uh, preset line sites con superficie sólida bueno, ahí ustedes pueden pueden jugar con, con la visualización y pueden eh, la pueden reportar análisis mucho más vistosos. Bueno, de ahí lo que viene es, eh, no sé, va a tocar a mirar que, puntualmente qué le ocurre a tu padre. Acciones, como puede ver acá, Puede ser, like insights, superficie transparente. O oh, sí, no hay, hay una opción para activarlo como, como académico, pero no sé. si sí, Yo con PyMor no he trabajado tanto, soy más de Quimera. Pero bueno, esta es una opción bastante eh, interesante para ver. Bueno, son las 5 y creo que hasta acá es eh, sano ya casi dos horas y media hablando. Eh, ¿Tiene alguna duda, alguna sugerencia para el workshop? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quedó claro algo? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola. Eh, mira, quería hacerte una consulta y disculpa que insista con el tema, eh, pero al hacer solo con el ligando, eh, no tienes una referencia, que es el, el, el ligando que viene con, con cristalizado. Entonces, ¿Sí? ¿podrías hacer un, un, un, una explicación rápida de cómo se utiliza el Samsung para adicionar varios ligandos y, y así poder tener una idea? Sí, lo que pasa es que el Samsung que yo tengo instalado no me permite eh, hacer los ligandos, Ajá. pero ya te muestro, o sea, te muestro la opción, este, en dónde debe aparecerte Samsung. El Samsung utiliza Autodoc, Bina no utiliza Autodoc. Eh, tools auto 4, perdón Entonces eh, Pero pero Utiliza las mismas cosas, utiliza el receptor Utiliza Los ligandos, entonces Sin más minutos, ya activo la visión Desde el otro Con respecto a Samsung, en, en el PDF que tú enviaste decía que había que adicionar después de instalarlo el Autodoc pero por un sí, cambio de, de, de, de, de políticas solo permitió descargar. ¿Ya viene claro. ahí implícito el autodotina o hay que adicionarle? De, de hay que adicionarlo, pero te da una versión de prueba. Ah, ya, ok. No sé, ya, ya puede ver la otra pantalla, sí. Sí, yo creo que ya. Sí, ahí se el Este es Samsung y en la opción... Interface, vamos a quitar aquí la de documento, inclusive la de Vina bueno, ahí está la opción de autobina. Ya. Yeah. Entonces tú cargas el receptor. Vamos a hacer aquí un, un experimento rápido. Uh, ok. De 5.80. 580, ¿qué 580, ¿qué ok? ¿Esto está la, la proteína 580? El Samsung tiene la peculiaridad que no permite interactuar mucho en pantalla con, con el mouse y hacer las rotaciones. Eh, listo, entonces aquí tenemos la parte de Biology, donde él automáticamente, tú automáticamente puedes seleccionar el receptor. Ahí se le ha se seleccionado solamente lo que es receptor. Y en la parte acá de, de Vina, tú le dices que se, ese va a ser el receptor. Automáticamente se activa la caja, ahí con las dimensiones que teníamos allá, que eran vamos a ver que eran 14, que eran 4? 4, bueno, 24, ahí. Y las dimensiones eran 20, 24, 24. Gracias, aunque me caí que este 4, no. 24, 24. Listo. Esa es mi sitio de, de ligando. Él tiene este es la opción de seleccionar el ligando. Aquí, aquí ya, ya yo eh, dije cuál era el receptor. Yeah. Ahora ahí está seleccionado el ligando. Pero bueno, en la opción de... En la opción de Interface, eh, Document View, aquí está todo lo que está seleccionado. Tú puedes simplemente quedarte con el ligando, no nada más. El RZG, y ese va a ser mi ligando. y ya con esto ya yo puedo empezar el acoplamiento o sea ya tengo el ligando seleccionado o si yo quiero cargarlo desde, desde mi computadora desde esa, otro, otro, otro ligando que no sea este hay una opción en Samsung de algunos que dice activar librería o darle la, el path de la librería de ligandos entonces si tú tienes una carpeta con muchos ligandos ahí va a hacer muchos acoplamientos moleculares con eso con todos los archivos que estén allí ya, yeah, ok Okay. Está listo. Aquí simplemente esto solo le, le activa y le y empieza a hacer a correr la componente okay. molecular. Ah. Vale. vale, muchas gracias. Dale, la, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo de Samsung. pero que queda pendiente por una próxima. Vale, vale, muchas gracias. Una, una última consulta. ¿Cuánto tiempo vas a dar para hacer todo lo, lo del PDF para enviar todos esos datos? Llamo una semana, para ir para el viernes de la próxima semana. Ahí mientras Allá, me da vale, tiempo vale. de revisarlo y los certificados. Ok, ok. Gracias. Gracias por toda la, la información. Dale. por eh... bueno, aquí, aquí, aquí. Bueno, estaría subiendo el video cuando... vamos a finalizar la grabación.